que hacen en tu contra? te vas a defender ¿Qué es lo que sucede en realidad tú tienes un trabajo ahí en ese lugar la policía dice que tú aparecías en la cámara de vigilancia ¿no tienes nada que decir? no ¿eh? ¿o te vas a defender de lo que te acusan? no admite tu culpabilidad ellos son los que saben ellos hacen lo que ellos quieran